Hoy os voy a hablar del dinero, y especialmente de cómo se crea el dinero. Bueno, Como todos vosotros sabéis, el dinero antiguamente estaba compuesto de monedas de oro, monedas de plata, de materiales preciosos, por lo que el dinero tenía un valor intrínseco. La propia moneda ya tenía el valor del oro por el que estaba compuesta, o de la plata, etc. Etcétera, etcétera. Hoy en día utilizamos materiales mucho menos valiosos en la confección de las monedas, o incluso, si son billetes, pues están hechos de papel, y un papel realmente, su valor material es muy pequeño, ¿no? Si un papel es como este, un papelito, claro, este papel no vale nada, no cuesta nada hacerlo, ¿verdad? Y tampoco vale nada. Otra cosa es que nosotros lo doblemos, lo doblemos, lo doblemos, y soplemos, y lo convirtamos, en que lo convertimos en un billete de 500 euros con euros, efectivamente sí que ibas a poder comprar bastantes más cosas, ¿no? Obviamente, claro, eso no es lo más habitual, que alguien pueda convertir un papel, un papel que no sirve para apenas nada, en un billete de 500 euros con el que, que puedes hacer una muy buena compra, ¿no? Hay más formas, hay más formas, de. os he dicho que os voy a hablar del dinero y de cómo crear dinero, ¿no? Cómo se crea el dinero. Hay más formas de hacerlo. También puede ser que tengas una imprenta una imprenta con la cual puedas fabricar dinero. Si tú tienes un papel blanco como este y lo metes aquí en imprenta, le das para que salga, sale, sale, sale por el otro lado, convertido en qué? Convertido en un billete de 20 euros. Bien. Esa es otra forma de hacerlo. Hombre, que dices, hombre, es que 20 euros con 20 euros compro poco. Bueno, pues nada, coges un papel que sea un poquito más grande. Lo metes en la imprenta para que te lo cambie, que te lo imprima. ¿Te imprima un billete de qué? Un billete de 50 euros. Con esto puedes comprar más. Bueno, ¿qué ocurriría, qué ocurriría si todo el mundo fuese como yo, que puede convertir un, billete, un trozo de papel? simplemente con un soplido en un billete de 500 euros o tiene una imprenta con la cual puede fabricar tantos billetes de 20 o 50 euros como desee pues que el dinero perdería su valor su valor porque su valor actualmente reside en la confianza que tenemos de que nos vaya a servir para comprar cosas si todo el mundo pudiese fabricar pues el dinero perdería ese valor de la escasez quienes habéis estudiado microeconomía conmigo sabéis esa importancia que tiene la escasez ¿no? en la economía. La economía es la ciencia de la escasez. Bien, esas son formas de fabricar dinero que no son lo habitual y que estarían perseguidas por, por la policía, etc. ¿no? Porque no es ilegal hacerlo así. Sin embargo, eh, o sea... El monopolio de la fabricación de dinero está en manos de los bancos centrales. El Banco Central Europeo, en el caso de Europa, el Banco Central de cada país, en cada caso particular. Sin embargo, los bancos comerciales también crean dinero. ¿Y cómo crean dinero los bancos comerciales? Los bancos comerciales, el BBVA, el Banco de Santander, el Banco de Mesuría, no sé cuántos, no tienen derecho a fabricar dinero como yo lo fabrico, físicamente. ¿Eh? billetes de 20, de 50, de 500 euros, sin embargo, crean dinero igualmente. ¿Y cómo lo hacen? Con su propio trabajar del día a día. ¿Qué es lo que hacen los bancos? Mirad, si yo voy a un banco y dejo ahí mil euros, el banco sabe que yo no voy a ir a retirarlos en su totalidad, sino que... Retiraré solo una pequeña parte o haré algunos, algunas compras con la tarjeta contra esa cuenta en la cual están esos mil euros, etcétera, etcétera. De tal forma que ya tienen sus estudios acerca de qué parte del dinero que los ahorradores depositamos eh, luego vamos retirando. ¿Eh? Algunos somos muy ahorradores, otros menos, tal, pero ellos ya tienen sus promedios hechos. ¿Y qué es lo que pueden hacer con ese dinero? El dinero. No lo guardan ahí en el cajón, esperando a que tú vayas a buscarlo. El dinero lo que hacen es prestárselo a quien lo necesite. Y tenga los avales suficientes, claro, esa es otra cuestión. Pero es prestárselo a quien lo necesite. Vas tú al banco y dices, oye, es que me quiero comprar un ordenador que me cuesta 800 euros. Tal, ¿Me deja el dinero? Sí, toma, 800 euros. Te dan a ti 800 euros, con los cuales tú vas a, a una tienda y compras, compras tu ordenador. Claro, el señor de la tienda introduce en su banco 800 euros porque tú le has pagado 800 euros. ¿Qué ocurre? Que yo cuento con 1000 euros, puesto que yo los deposité en mi banco. El banco le ha prestado 800 euros a otra persona y el, el de la tienda ha metido en el banco 800 euros. Yo tenía 1000, el de la tienda tiene 800, tenemos 1800. ¿Cuánto existía físicamente, realmente? Existían nada más que los 1000 que yo metí. Entonces se va multiplicando, se va multiplicando el dinero ¿Cómo lo hacen? Con ese ir de mano en mano, ¿no? Con ese ir de mano en mano el dinero Lo que hacen es lo siguiente, mira, nada por acá, nada por acá ¿Qué es lo que hacen? ¿Eh? Tenemos un billete de 50 euros Y con el ir pasando de mano en mano el billete ¿Qué es lo que obtenemos? Obtenemos que el dinero se ha multiplicado Hemos creado dinero los bancos crean dinero. Yo tenía mil. <coughs> perdón, el otro tiene 800, tenemos 1.800, se va multiplicando, multiplicando, multiplicando, aunque realmente solo existían 1.000. De hecho, el dinero que crean es un dinero falso, ficticio, es un dinero de chocolate, es un dinero de chocolate, porque físicamente no existe. Físicamente no existe, pero contamos con él, y los bancos, en ese proceso, multiplican el dinero. ¿De qué depende que esa multiplicación sea mayor o sea menor? De la preferencia por la liquidez de los individuos. Si yo son 1.000 euros con los que contaba, decido guardarme en la cartera o bajo el colchón 800 y meter en el banco solo 200, el banco no va a poder prestar tanto dinero como podía prestar anteriormente. Por lo tanto, el proceso multiplicador se ve ralentizado. La preferencia por la liquidez de los individuos. Y en segundo lugar, el coeficiente de caja que ellos tengan. El coeficiente de reservas, es decir, qué porcentaje del dinero que yo deposite es el que van a prestar, qué porcentaje se quedan en la caja esperando que yo vaya a retirar dinero y qué porcentaje prestan. Cuanto menor sea el porcentaje de dinero que prestan, menor será ese proceso multiplicador. Os decía que es un dinero falso, es un dinero de chocolate. Fijaos que lo que ocurre en los países cuando hay una pérdida de fe en el sistema financiero y las personas van a retirar su dinero del banco, que no existe. No existe físicamente todo ese dinero con el cual todos contamos. ¿Verdad? Acordado del corralito, etcétera, etcétera. Casos similares. Bueno, ya os hablaré otro día de más cuestiones relacionadas con el dinero. Hasta luego.